Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Tutos Geek. En esta ocasión tenemos un teléfono Alcatel One Touch Pixie. Okay, y está bloqueado por PIN y por Patrón. Vamos a ver, está bloqueado como ven. Pide una contraseña y hay que quitarle esta contraseña que está pidiendo y que no el cliente no se sabe su contraseña. Okay. Para empezar con este video les invito a que se suscriban a este canal, por si no lo han hecho y que me sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla, ok? Vamos con la intro y comenzamos con el video Ok amigos, como les iba diciendo, antes de comenzar con este video síganme en las redes sociales que aparecen en pantalla, como en Facebook, Twitter, Instagram y que visiten nuestro blog todos los enlaces estarán ahí en la descripción para que ustedes vayan y me sigan en las redes sociales ok bueno primeramente vamos a encender el equipo como ve ya lo tengo yo encendido tiene mínimo unos 60% de batería eso está bien y aquí tenemos ya el teléfono bloqueado vamos a apagarlo y vamos a hacerle un hard reset para poder quitarle lo que es la contraseña Ok, apagado el equipo Presionamos el botón de volumen arriba Junto con el botón de power Todo al mismo tiempo ¿Está? Y cuando salga el logo Soltamos el botón de power ¿Está? Seleccionamos la opción que dice Recovery Presionamos power no le funciona ahí está, ya estamos en el menú de recovery y seleccionamos la opción que dice wipe data factor reset ¿Vale? acá está wipe data diagonal factor y reset seleccionamos igual con el botón de power lo, y le damos a aceptar, nos vamos a donde dice yes, delete all user data ok Vamos hasta aquí Igual con el botón de power Y esperamos a que se resete el teléfono Ya por último nos vamos a la op primera opción Que dice reboot Ahí está Y le damos igual con el botón de power ¿okay? Y vamos a reiniciar el teléfono ya sin la contraseña de PIN o de patrón para poder configurarlo tenemos aquí entra el sistema todo esto va a tardar un poquito pero me va a dejar entrar para configurar el teléfono ¿Okay? como vieron es un Alcatel OneTouch Pixie en el telcel vamos a darle la contraseña de pin a este teléfono esperemos unos segundos unos minutos está como ven ya está empezando a cargar los programas como ven amigos ya se quedó este teléfono y ha sido que cargó todas las, las aplicaciones ya nos da la, la pantalla de bienvenida y así es como se hace un hard reset con el teléfono alcatel one touch pixi ok hasta aquí este video cómo hacer el hard reset a un Alcatel One Touch Pixie como lo acaban de ver eh, si te gustó el video dale like suscríbete al canal compártelo y nos vemos en un próximo video dale un like y comparte